Jorge Orbe, estamos con el gerente de la sucursal Victoria de Pardo, porque estamos comenzando a preparar lo que va a ser la primera fecha del Tour Pardo 2017, Victoria y tu sucursal, pero lo también el año pasado. Sí. ¿Cómo ves este regreso, esta vuelta otra vez participando desde tu este No, La verdad, muy contento por habernos elegido Pardo por segunda vez, como decía vos, que el tiempo no, no, no nos moleste como sucedió el año pasado, pero bueno, la verdad es que las ganas están puestas. Eh ya estamos haciendo propaganda de RUN y, y bueno, tratar de que sea lo mejor posible que sea fantástico, que tenga mucha convocatoria y creo que lo vamos a lograr porque ya la del año pasado fue, fue bastante importante, por eso creo que nos volvieron a elegir Hay grupos de RUNNING de aquí de la ciudad que van a estar presentes Sí, van a estar presentes, es más, están convocados para hoy en una reunión con todos los entrenadores que tenemos acá en Victoria para tratar de fomentar un poco más y tratar de, de atacar directamente a los grupos que son los que, los que llevan gente y los que hacen que esto sea una, lo que va a hacer que esto sea una linda carrera en Victoria. Jorge, muchísimas no, gracias. Por y todo, todo, gracias contacto. a ustedes y bueno cualquier cosita que necesiten a su disposición. El señor Jorge Orbe, que es el gerente de la sucursal Victoria, primera fecha del Tour Park.